¡Hola de Newton! ¿Cómo están? ¡Eh, ¡Buenas! ¡Muy buenas, amigos y amigas! Youtuber, TikToker, Ingeniero y Doctor en Física. ¡Hoy vamos a hablar de Física! ¡Eh! ¡Bien! Javier Santaolalla visitó la Universidad de Costa Rica y más tecnología estuvo presente. Y sí, les voy a contar cómo fue el amor que sentí por esta partícula tan especial, el bosón de Higgs. ¡Bajo por ello! Zapatos cómodos y camisa de palmeras. Así lucía el doctor Santaolalla, o Javi, como a muchos le dicen. Trabajó en el gran colisionador de Hadrones, donde formó parte del equipo que descubrió lo que se había teorizado medio siglo atrás, el bosón de Higgs. ¿Cantamos un cumpleaños feliz al bosón de Higgs? ¿Qué me parece? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, vos elegir. Como lo ven, ...supo congeniar con el público. Estuve ahí forzando por Cartago durante dos semanas y finalmente ganó... ...así que eso pasa directamente a, a mis poderes cuánticos. Y llegué y dije, hostia, lloviendo otra vez, porque vino otra vez. Pues no para de llover aquí. Y dije, no, claro, es que vienes en el mes de lluvias. Y digo, ¿cuánto dura el mes de lluvias? Ocho meses. <risa> en este país, que yo creo que es el país más maravilloso del mundo, Costa Rica. Sí. Cierto que esto lo digo siempre, pero esta vez es de, de verdad, lo prometo. Es de verdad, ¿sabes? Venga, oh, bueno, el, absoluto. el valor absoluto, sí, está ahí, wow, a la primera, este ha sido un auténtico science beach, ¿eh? muy bien, tío. Ahora, ahora sí que no puede fallar, así que todo el mundo en sus puestos que arranca el gran colisionador de partículas de la UCR en 3, 2, 1, suave, suave, Suave, suave, le damos una última oportunidad, ¿sí o no? Tres, dos, uno. Ha habido coalición, un aplauso, ha habido colisión. Alabó el papel de la educación pública. Estudié ingeniería, estudié físicas, las dos a la vez. Lo hice las dos en universidades públicas, gracias al apoyo de la universidad, de la sociedad, en estudios públicos y... de. de... Estudio público de calidad que me permitió acceder a la carrera científica top. Pude llegar a, a, a trabajar en el CERN y lo hice además eh, eh, sin recursos. Yo una persona que no podría haber estudiado si no hubiera sido gracias a la universidad gratuita. Solo se permitieron dos preguntas del público y bueno, Más Tecnología hizo una tercera pregunta. ¿Vos me explicas cómo se desarra una partícula con Luis Fonsi? <risa> Conseguir... Esta entrada fue muy difícil que el concierto de Roger Juárez y de Coldplay. ¿sí? <risa> y competíamos con en comedia para nosotros. Entonces te, te pregunto, porque aquí veo, y estoy es seguro que no me equivoco, mayoritariamente estudiantes. Cosa que es muy diferente a las típicas charlas que vemos. Muchos probablemente quieren ser influencers, divulgadores. ¿Qué consejos nos darías, les darías a estos estudiantes para ser, seguir ese camino de divulgación? de influencer, digamos, en algo que sea tan útil como, como sos vos, ¿verdad? O sea, no va a ser influencer en doteras, sino seguir algo como tus pasos. ¿Qué consejo nos das para seguir ese camino de la divulgación, pero es a ese nivel que tienes vos? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Eh, pues la pregunta me gusta porque está muy conectada con esa, con la que preguntaste de ser feliz. Yo les aconsejo que sean felices. Yo no puedo eh, contarles cosas fascinantes si no me fascinan a mí primero. No puedo transmitirles mi pasión por la física si no primero yo siento esa pasión. Y no puedo estar... Porque la gente lo, lo que me dicen en mis vídeos, lo que más le dicen es ¡Wow! ¿cómo, ¿Cómo te noto emocionado? O sea, ¿cómo transmites esa emoción? Pues es, es algo natural que no se puede fingir, no se puede impostar. Entonces lo primero es que no pierdan nunca esa pasión. Es un trabajo súper duro, que se tiene altos y bajos, y es muy fácil perder la motivación. Así que no pierdan nunca esa motivación, esa ganas de aprender, porque es el verdadero motor del trabajo. Y la se el segundo consejo yo creo que es muy importante es que escuchen, consejos, eh, escuchen a la audiencia, escuchen al público. Yo todo lo que sé lo he aprendido de ustedes, han sido mi escuela, porque yo cuando subí un vídeo ustedes comentaban, ustedes decían cosas, que aparte de darme ánimos me, me daban lecciones. He aprendido tanto de ustedes que, que yo puedo decir que casi todo lo que sé ha sido en base a escuchar lo que las cosas que me decían. Así que creo que es fundamental que en toda la vida, no solo en la divulgación, aprendemos mucho a escuchar. Y por supuesto, no podían faltar las fotos de recuerdo. La profe Idris obtuvo su autógrafo. Es tanto lo que sabemos, pero muchísimo más lo que desconocemos y está en manos de ustedes descubrirlo. Así que como digo en mis vídeos, o mejor dicho, como decía, espero que le den mucho el coco y estudien, me voy he a a llorar, que le den mucho el coco y estudien, porque quizás alguno de ustedes puede ser el próximo Einstein, la próxima Marie Curie, el próximo Newton, la próxima Jane Goodall, así que darle mucho al coco, como siempre, a trabajar. Y además, mejor, si es en una universidad pública. Muchas gracias. Algunas tomas utilizadas corresponden a la transmisión de la Universidad de Costa Rica. Dejamos el enlace a la charla completa en la descripción. Gracias a Manuel de Giglo por su colaboración. No olviden suscribirse. Nos vemos.